Cuando viene la guerra, pasa el, se da un proceso de, de, de que la, la tierra la dejan abandonada los, los terratenientes, los ricos. Entonces, y, y como ya se estaba recibiendo la guerra, donde caía una bomba, ahí nosotros sembrábamos maíz para sobrevivir. Ah. Teníamos la tierra en mano. Cuando se da la negociación de los acuerdos de paz y que la guerra se iba a terminar, uno de los temas era la tierra para los campesinos. ¿sí? En un primer momento nada fue regalado. Todo fue un proceso de negociación, compra, deuda. La tierra que tenemos tiene costo no económico. Eh, de, de 100 dólares, 9 tienen 1 dólar y unos tienen 91 dólares. Este es un proyecto grande que lo está promoviendo la Nestlé. Exacto. No sé si conoce la Nestlé. Sí. Todos los factores que llevan a las enfermedades crónicas es porque allí están Y la mayoría de veces son por condiciones económicas. Y fue una necesidad, ahí estaba la guerra, la gente era muy atropellada por sus, violados sus derechos humanos. Que común, si era por lo que lo habíamos creado, podía llegar hasta ahí. Pero la gente no tenía vivienda, no habían escuelas, un montón de gente que no habíamos ido a la escuela. Había que ver qué hacía, que hacía la institución por, por darles vivienda a los... Entonces, el temor yo les digo, si alguien me dice que no tuvo miedo, yo le digo que es mentiroso. Porque el miedo es normal. Yeah. Mm -hmm.